Con lo que iba a empezar esta sesión, que, que bueno, como dicen, estamos en la sesión del taller porque el diplomado está compuesto por, a lo largo de los seis meses que va a durar aproximadamente, por módulos que van a tener contenidos, eh, tres, tres temas diferentes en este marco del tema que, que tiene eh, como título el, el seminario, ¿no? que es la decolonialidad, el giro decolonial. Y bueno, ya, ya pasamos el primer módulo casi, ya se pasó el primer módulo, ya va a cerrar, donde se estuvieron viendo pues un montón de, de, de contenidos, ¿no? De contenidos en relación a lo que hace esta nueva, o bueno, sí, para mí es nueva versión, bueno, esto de ahora llamado giro de colonial ¿no? Y bueno, lo que yo iba a plantear, y que ahí los que han participado me pueden, yo ya iba a plantear así como, bueno, ya tenemos claro, entonces, que es este, dentro de estos temas de colonialismo, colonialidad, de hegemonía, dominación, modernidad, que se estuvieron abordando a lo largo de, de estos módulos, ¿no? su historia, su historicidad, es decir, eh, cómo se van constituyendo, qué tiende por cada uno de estos conceptos. Eh, para mí ahora era, me, me era como plantearles, entonces quedó muy claro que... Oh, yo creo que finalmente esto que hemos llamado bueno el colonialismo y que ha devenido en una colonialidad es decir que hablamos de colonialidad cuando eh, dominación de, de territorios no por parte de otros estados o de otras potencias la colonialidad vendría siendo como eh, esto que ha quedado o sea que hubo hubo independencias pero se quedó finalmente las estructuras de dominación de esa colonialidad no y entonces, en la modernidad, progreso y esta, esta idea, pues sí, ¿no? Moderna, actual, que vivimos, eh, eh, el Estado, ¿no? Que era donde yo iba a poner como el acento: de decir, bueno, el Estado finalmente es el que aparece para mi posición o mi propuesta como finalmente heredero de, esa col eh, heredero de ese colonialismo y. y y promotor y además de, de que hace permanente esa colonialidad a través de, pues de, de, de sus instituciones. no eh, Hablando de Estado, hablamos entonces también de, de hegemonía, de dominación, ¿no? Que la hegemonía vimos que es algo que se construye a partir de verdades únicas impuestas, ¿no? Y que, por ejemplo a través del Estado, que es lo que vivimos, es eh, sus instituciones, ¿no? Es algo que yo quería resaltar porque a veces creo que en los análisis que estamos haciendo, en las reflexiones, eh, se, eh, no sé, como que siento que analizamos quizá como tipo un árbol que da frutos y, y da algunos frutos y esos, esos frutos podridos son los que vamos analizando específicamente, cuando en realidad eh, desde la raíz pues hay una estructura, ¿no? Una estructura jerárquica, hegemónica, dominante, que para mí es el Estado. ¿Por qué? Porque pues tiene unas instituciones como, como la policía, por ejemplo, o la educación, ¿no? La educación que ha sido en muchos estados de América Latina después de las independencias, pues se ha impuesto también una forma única de pensar, ¿no? De ahí la, constru la construcción también de los nacionalismos tienen que ver con la homogenización de la población, ¿no? Eh, la salud, que es un tema también muy importante ahora y que ha sido también basado desde impuestos, desde un modelo médico hegemónico, ¿no? Es decir, desde un modelo de entender la salud como el sistema, como el, el modelo biomédico y, y hegemónico. Es decir, es el que es, ¿no? El que está ahí y el que hay que reconocer. Y la economía, ¿no? Son, eh, la economía, porque creo que, que a veces si, si no consideramos que todos estamos dentro, ¿no? A todos, no solo los pueblos que están como defendiendo el agua o que están defendiendo eh, eh, su territorio de las amenazas, sino creo que la situación hoy en día nos pone a todos ante una crisis tremenda de, de pues sí, de, eh, de estructura, ¿no? Donde vemos que esa estructura, que además eh, desde hace 30 años, ese, ese Estado que se prometió como, como benefactor y Estado de bienestar, pues se ha ido privatizando, ¿no? que es otra de las cosas que señalaba en el taller pasado y que también me gustaría resaltar dentro de estos análisis que han hecho en los módulos, que es la base económica, ¿no? la base, la mercantilización de la vida es algo que no debemos perder de vista porque no quiere decir solo que, que se está vendiendo la educación y que ahora es privada y, y la medicina y... Y que el, el salario, ¿no? Que es nuestra nueva forma de, de esclavitud o de sometimiento, ¿no? Que nos han quitado toda la capacidad de, de ser autosuficientes, ¿no? Y, y, y en ese sentido, ser libres, ¿no? Que la libertad la pongo como algo que, que es lo que deberíamos buscar, ¿no? La libertad de ser, de hacer. Que, bueno, y hablando de esto, yo, yo resalto mucho estos tres ejes, que, tiene, que para mí son rescatables de estas nuevas propuestas de, de autores del giro de colonial, que es eh, eh, trabajar en base a la colonialidad del saber, del poder y del ser, ¿no? E ir en nuestro trabajo más práctico que vamos a realizar, como identificando a nivel comunitario estas formas, pero otra, una, un, algo que he señalado y, y voy a señalar y que pues me gustaría también que me ayudan otros a, a, a ver cómo se entiende y cómo explicamos, es que si bien tenemos estos módulos de contenido teórico, ¿no? Donde se retoman autores que están hablando de estos temas, que están analizando, que están, este, pues eso, estudiando y retomando historias así, el taller, lo que vamos a, a ver además con... Y justo la sesión de hoy es para ver un poco de lleno los, los aportes que tienen y digo, y, y pues no, no de lleno en realidad, sino como, como un acercamiento a los aportes que de, de autores de América Latina han hecho, no solo para entender a nivel de análisis y teórico la situación, sino a nivel de transformación de esas realidades de opresión y de dominación. Entonces, con ellos... Eh, pues sí, vamos a, vamos a tratar de justo retomar una serie de metodologías, pero no como recetas, por eso es muy importante, y yo insisto mucho en estas reflexiones este, que finalmente son de análisis teórico, eh, porque no vamos a hacer como el taller, bueno, cómo vamos a encontrar eh, la hegemonía en las comunidades, porque finalmente si tenemos claro esto, el contexto completo es para mí esto. Todos y todas estemos en una comunidad, en una ciudad, en donde sea, estamos viviendo este momento histórico, este devenir histórico, que, que eh, es parte ¿no? de esa historia de, de dominaciones ¿no? desde hace siglos. Entonces, ¿no? eh, en este sentido, yo eh, por ahí, bueno, la vez pasada, y ahorita lo pongo, eh, me gusta y trabajo mucho con un esquema, ¿no?, de, de, de un esquema metodológico incluso, ¿no?, como de plantearnos desde dónde hablamos, porque si no nos ubicamos desde dónde hablamos, parece que, o sea, hablamos de los otros, ¿no?, y los otros como, y en ese sentido, bueno, como los que defienden la tierra, como los que son los que están en la lucha, ¿no?, y bueno para mí realmente eh, creo que todos estamos en una lucha por vivir no por la vida porque si si partimos de que eh, la vida es la nuestra vida propia la comunidad y cómo satisfacemos nuestras necesidades pues desde ahí tenemos que empezar la reflexión no que que todos estamos insertos en, en esta en esta dinámica que, que en, los, en, el, en las sesiones pasadas del módulo de gabriel ha quedado muy claro no por eso eh, me, me gusta, me quería resaltarlo porque creo que, que más que nunca en este momento con estas reflexiones que se hicieron, pues queda claro, ¿no? O quedaría claro. Aquí es donde me gustaría también, ¿no? Escuchar sus opiniones porque, porque bueno, eso, ¿no? Como, eh, pues nos queda claro que todos tenemos una situación de, de dependencia y de dominación, es decir, o sea, cómo reflexionamos el hecho de... De un sistema médico, por ejemplo, ¿no? De dominación, hegemónico como el que vivimos ahora, como una dictadura, ¿no? Además, porque, que basada en, en, en. con esto de la pandemia, basada en medidas que para nada promueven la salud, ¿no? O sea, más allá de entrar en discusiones de, de si sí o no, si, o sea, no es eso, ¿no? Sino es como. realmente con estos textos, con estas reflexiones, creo que nos da mucho para realmente profundizar en qué queremos ¿no? y cómo queremos vivir. Y si lo que estamos haciendo es a medias o es porque ya no hay de otra o porque así es el sistema o porque realmente desde nosotros es, es mucho lo que decía la sesión de Gabriel II, que, de, que me pareció muy importante. ¿no? O sea, la lucha, la revolución, la resistencia no es un momento ni es algo que va a venir del cielo a liberarnos, ¿no? Es ese poder que también se habló, pero el poder que sí tenemos también de, de, no de resistir, sino de hacer, porque a veces las resistencias, creo que también se llega a confundir como, como el que va a la marcha, y eso no es la resistencia en sí, por eso qué bueno, y, y también hago la recomendación del libro de los dominados y el arte de la resistencia, porque justamente es como la gente ha vivido y vive a pesar, ¿no? Y se construye a pesar de este poder hegemónico, de esta dominación, ¿no? Cómo se reproduce y se sigue reproduciendo a nivel de la cultura, a nivel cultural, que es muy importante este, esto que también les, eh, les ponía la vez pasada. Estoy buscando un esquema porque ahora que ya entré a la cultura, ¿cómo comparto? Ay, uy, quiero compartir mi pantalla, pero... Ay, ¿Cómo la comparto? Ah, ya. Oye, Tona. Sí, dime. ¿Puedes deshabilitar para que comparta? Ah, ¿no estás habilitada? Dice que el anfitrión inhabilitó. Ay, ¿qué hay ahí? ¿Qué anfitrión está en pantalla? Déjame ver. El anfitrión no, inhabilitó perdón. la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, déjame ver qué se puede hacer. Utilizar, o activar la pantalla completa, copiar el enlace, mostrar, ta, ta, ta, ra, ra, ra. Um, Bueno. la pantalla. No, bueno. A ver, espera, espera, espera. Ah ya, creo que es. Déjame ver. No, no le veo, pero le sigo buscando si quieres ahorita. Ah, ¿tú sí puedes compartir? Sí. Ah, sí. porque, bueno, sí, es que es más fácil con mi con la diapositiva de... Si quieres, pásame a mí el documento y yo le pongo compartir, creo que yo sí tengo para compartir. ¿Sí te deja, Ya, ya viste... Bueno, perdón, espérenme, es que... Yo tengo... le estoy buscando, pero no no le encuentro cómo cambiar ahí la... ¿Dónde está, dónde está la, la, la corrección? O te la mando a ti, Tona, que sí tienes... O tú también, Lulu, ya viste si tienes chance de compartir. No, no me deja tampoco, perdón. Ah, Entonces se la mando Parece a Tona. sí, ok. Bueno, pues sí, porque es que es más fácil para no también... Que <ríe> hable mucho y a lo mejor... Mejor es ver un poco para que para que sea más ilustrativo lo que quiero comentar. Pero ahora yo no encuentro los archivos. Ah, aquí está. Es la presentación pasada. No me deja. Ah, es que te la quiero. Bueno. Voy, voy, voy, voy. Bueno, no sé si ustedes, Tona, y en base a lo que estoy diciendo o algo quieren compartir, es parte de un poco, si ven, de las sesiones pasadas de lo de Gabriel, en lo que busco esto, si quieren, esta parte toda de la que hablaron, de la que se habló, de la hegemonía, de la colonialidad, de la... ¡Listo! Ya, perdón, ya ya lo habilité, ya encontré dónde estaba. Ah, bueno, Ay, sí, cuando ya les tocaba hablar, ya lo encontraste. Ah. <ríe> Espérame, porque ya la cerré para mandarla. Bueno, ahí voy. Este... Bueno, es que hay algo que me gustaría, y pues como un poco poner en discusión, quizá en análisis, porque bueno, de eso se trata, ¿no? como de compartir, de discutir, de analizar. Y ahora yo no encuentro dónde están. Ay, perdón, es que además estoy lenta porque tengo una mano que sirve. Ah, es que los achiqué. Ah, ya. Y la mano equivocada. Ajá. Pues no es la equivocada, es la que no me funciona muy bien. Ah, sí. Uh -huh. sí, es la mano equivocada la que se fue a... Bueno, creo que ya. No, dice que no. El anfitrión inhabilitó. Bueno. Lo, lo, lo intento yo entonces. Ajá. Nada más que bueno, ya la había cerrado y bueno voy a cerrar y te la voy a mandar para que, bueno, sí, sí vale la pena porque, aunque, para que los compañeros nuevos eh, también pues tengan así. Bueno, y eso, mientras te la mando, si quieren compartir algo o, o complementar algo o más bien, sí, complementar, ¿no?, de las sesiones pasadas para los nuevos compañeros y compañeras. O los demás, no sé, Rafa o algo que quieran, porque hay tres personas que se están integrando, por si quieren, estamos en la parte de compartir un poco el, eh, también la, eh, pues eso, poner como al día de lo que se ha avanzado ya en el, en el módulo, en, los modu en el seminario con el módulo. Voy a... a ver, vuelvo a intentar, perdón. Pues, ya te la mandé, bueno. te la estoy mandando a tu WhatsApp y lo vuelvo a intentar. Okay pero ya te la mandé es una es una pirámide ah ya puedo creo ya verdad creo que ya yo creo que sí a mí no me ha llegado el whatsapp Hijo, bueno ahí va sí pero ya me deja Uy, la comida Ya, ¿verdad? Sí. Voy a cerrar. Bueno. Ay, perdón, ya me perdí un poco, pero bueno. Aquí, estamos aquí, ¿no? Cuando, cuando reviso también, y bueno, esto ayudaba un poco a los compañeros y a todos, nos ayuda para reflexionar un poco, es esto, ¿no? Lo que les decía, para mí es muy importante retomar como ya incluso análisis metodológico, esta propuesta de la colonialidad del saber, colonialidad del poder y colonialidad del ser como guías ¿no? para un trabajo eh, contextual, ¿no? de nuestro contexto, de nuestra realidad. Eh, yo quería también hacer énfasis un poco a raíz de las discusiones, comentarios de las sesiones del módulo, de, de la parte teórica conceptual, es, eh, y que compete a, a la parte del taller, es... Es este, sí es me en ¿verdad? y que muevo el, el Ahí Sí. Ahí. Es que se me perdió todo, todo lo del Zoom, pero nada más veo la, la, la diapositivas. Bueno, eh, algo que, que propongo y que ya le había platicado, era hacer un análisis con esta triada, ¿no? Con una triada para identificarnos. Esto lo resalto porque uno de los intereses que tiene el seminario, y que no solo el seminario, sino que es un momento actual donde todos estamos hablando de la defensa del territorio, creo que es muy importante eh, darle contenido, ¿no? Es decir, eh, la defensa del territorio, si bien como enunciación, como, como incluso eh, en algunos momentos o en algunos lugares como, como, como luchas, ¿no? Como procesos de vida. Eh, está ahí eh, eso se siente un poco que se empieza ya a hablar en todos lados de la defensa del territorio sobre todo obviamente no por estas amenazas de ese capitalismo no que también se, se habló como producto o parte de esta o, o de esta forma no de, de, de hegemonía de dominación de eh, eso de dominación ¿no? sobre todo entonces eh, en este, en este esquema, yo me basé mucho incluso para hacer una investigación, que fue una investigación que hice hace muchos años, y que justamente fue en el tema de la defensa del territorio. Y que al día de hoy, y ya con esto, con esto nuevo, ¿no? yo lo coloco así, porque eh, la colonialidad del poder, ¿no? En relación... ¿Eh? ¿Alguien quiere hablar? No, no. Ah, ok. Eh, este... Bueno, entonces, eh, esta, esta, este, este esquema metodológico, o sea, que fue ya cómo te acercas a una comunidad, cómo, cómo, en, cómo entendemos las lógicas, ¿no? Porque, sobre todo lo resalto, porque creo también, e incluso leyendo mucho sobre estos nuevos temas de la decolonialidad, algunos autores que eh, tenemos que cuidar, no caer tampoco como en una idealización, ¿no? O, Sí, una idealización que, que nos lleva a decir esto no de esta cultura, o de esta hegemonía dominante, de esta cultura dominante, porque entonces son los pueblos indígenas además que seguimos llamando y que ya no deberíamos llamarle después de además de haber estudiado en estos contenidos ¿no? el tema de cómo la, la está basado, es un concepto racista basado en, en las diferencias de las personas fenotípicas ¿no? y para jerarquizar, para dominar. ¿No? entonces allá de hoy creo que sería la primera forma de colonialidad que tendríamos que hacer la primera acción ¿no? ya no decir indígenas porque imagínense si no es un concepto hegemónico dominante para decir a todos los que son mije sanón o como ellos mismos se llaman no catalogados en la misma categoría entonces bueno <risa> digo son cosas a, a que dejo ahí porque pues no tendríamos que estar siguiendo en esa lógica que viene de arriba no entonces estas propuestas la hago sobre todo porque tenemos que identificar no quiénes somos nosotros es decir el territorio en sí no tiene que ser el objetivo como tal es decir es el territorio la cultura y las identidades son son ámbitos inseparables no inseparables o sea no podemos hablar de un territorio si no hablamos de una cultura ¿no? de un nosotros de quienes los constituyen este territorio, ¿no? que para mí es, es el territorio no en sí como tal, sino como constituyente de una comunidad, ¿no? de un nosotros, nosotros, que hacen esa comunidad, y que las identidades son identidades, no es una identidad, no, no es como esta, incluso pues hace mucho, ¿no? como esta lucha de reconocimiento de, de lo indígena, ¿no? mal llamado así, o sea, de decir, eh, eh, son los indígenas esto, el otro, aquello de caracterizar, ¿no? de quiénes son y cómo son, que fue mucho la antropología ¿no? del estado de, de, de principios de siglo, sino cómo se constituyen en, en una comunidad, en un territorio, unos otros, nosotros que integre diferencias, que integre variedad, que integre hombres y mujeres para empezar, pero también entonces quizá, como en el caso de Chimalapas, Xochiles, Celtales, Católicos protestantes, este, mestizos, eh, gente que no, si bien no era originaria del lugar, pero en la defensa del territorio se constituyen como comunidad, como nosotros, nosotros, para defender ¿no? de los otros dominantes. ¿Y quiénes son? Pues obviamente, empezando por el Estado y todas sus instituciones y todo esto que hemos analizado con, con Gabriel, ¿no? todos estos discursos hegemónicos, toda esta forma dominante. Entonces, eso es lo que quiero pues dejar ¿no? como, como análisis esta, esta, esta metodología, porque la vamos a estar trabajando a lo largo del taller. ¿Por qué? Porque pues, finalmente tenemos que tener estas herramientas metodológicas, no como recetas, por eso es muy importante primero tener claro que, que, qué queremos, ¿no? Y que ahora ya vamos a entrar, ¿no? Digo, bueno, ustedes si quieren comentar un poco más sobre el contenido de, del seminario y de lo de él pero que justo dejando esto un poco más claro, entrar de lleno a las propuestas, no solo metodológicas, ¿no? Y temológicas, eh, que sí lo son, ¿no? De, de Hugo Semmerman y de Paulo Freire, que, que bueno, son, una, son un, un pedagogo, un metodólogo e investigador, la investigación acción participativa, que son las herramientas y metodologías y propuestas de acción que hemos tenido en los años 60 en América Latina y que, y que es muy importante como entender sus principios, por eso los videos para esta sesión era entender como el contenido de cada propuesta, tanto pedagógica de investigación como, como política y ética, ¿no? es decir, como desde ahí eh, nosotros que, que estamos preocupados por insertos en luchas y estamos y comprometidos ¿no? y estamos entendiendo las realidades que pasan en nuestra pues en eso en nuestra realidad ¿no? en nuestra vida cotidiana y, y bueno en eso ya después vamos a ahondar con los videos un poco y con los temas de hoy pero bueno eso era en general no sé tona y lulu si quieren completar algo de para la gente que llegó ya pues aventamos así 20 minutos y bueno, da para un montón ¿no? este tema y por eso hay, ahí están grabadas las sesiones con, pues muy ricas, ¿no? con mucha reflexión. Están los videos sobre todo este tema de, de, de, de la colonialidad, de la modernidad, de lo que es hegemonía, de lo que es poder, de lo que, cómo se ha constituido el racismo dentro de esta, de esta colonialidad ¿no? y, y como parte de, de esta forma de, de Estado, ¿no? esta forma de gobierno político que tenemos, lo tiene por supuesto súper interiorizado, ¿no? Eh, entonces, bueno, una cosa que planteaba la vez pasada, por ejemplos, ¿no? Es, es bueno, la idea es como, y que es una reflexión de, de algunas compañeras de aquí y que la entiendo muy bien. Y en mí es un intento, claro, por, pues, por sistematizar no solo mi experiencia, sino también como, como compartirla desde, desde posibilidades, ¿no? Posibilidades de que no solo basta con entender y analizar súper bien la realidad económica, política del país, sino que necesitamos realmente entender qué pasa por nosotros mismos y nosotras mismas. O sea, que tenemos que desnaturalizar un montón de cosas que tenemos todos metidos, en, y más en las ciudades, ¿no? La educación, la forma de alimentación, la forma de atender tu salud, la, ¿no? Muy naturalizado y que al final muchas veces son opresivas, ¿no? Por eso aquí un poco el ejemplo de, bueno, que es ser colonial? Pues oprimido por la cultura de la dominación en lo político, social, cultural, académico, económico y subjetivo, ¿no? Y eso es algo muy real que así sea en la Sierra Norte de Puebla, aquí en mi pueblo, en Oaxaca, en las ciudades, eh, vivimos, vivimos constantemente porque pues nos enseñaron a que debemos ir a la escuela y tener un título y trabajar y, y morir, ¿no? Por ejemplo esas son las ideas de, para mí no este profundas de, de que todos estamos dentro o sea de, de creer que nada más el doctor con pastillas nos va nos va a curar y qué pasa cuando no hay doctor ni pastillas bueno no nos han quitado conocimientos de los pueblos que tenían para sanarse desde hace siglos por ejemplo no y entonces pues es es qué que realmente queremos ser no de, eh, en este sentido o solo vamos a ver lo que los demás pueden hacer para liberarse o estamos todos metidos y nos compete a todos desde nuestras realidades no que es una de las propuestas de de Samuel Mann, no cómo analizamos esa realidad presente no ese presente que no es no es lo que dijeron los teóricos sino es lo que estamos viviendo y cómo dice y cómo en otro sentido dice Paulo Freire cómo hacemos valer ese conocimiento que tenemos de nuestra propia realidad y de nuestras propias formas de vida, ¿no? Entonces, esto ¿no? Nos, nos remite a, a pensar ¿no? con, con un sentido común abierto, libertario, no, emancipador, como quieran llamar, pero no este, ¿no? Como reproductor, como, como bueno, o hasta el mismo personas que dicen, bueno, pero no hay nada que hacer, así es la... Así es el Estado, así es el gobierno, este, nada va a pasar si, si tú cambias tu alimentación, si tú siembras, pues eso. Pues claro que no, no, es como, como empezar desde ahí, a que claro que sí, porque además es el primer lugar de, de liberación, ¿no? Una misma y el cuerpo mismo. De hecho, por eso, ¿no? Es muy importante lo de ahora, del cuerpo territorio, pero sin perderlo, no como objetivo en sí, sino como métodos de de un para qué, de un proyecto, dijera Semelman, ¿no? De un proyecto emancipador, del proyecto que se construye en el presente, en nuestro presente, como posibilidad, ¿no? Y eso es lo que, lo que nos dan estos sabores que, que me encantan a mí porque, porque no es la, la fatalidad, y lamentablemente eh, si se dan cuenta y no sé si alguien tenga algo, algo diferente, eh, no se retoma, no se retoma, no se retoma, ¿no? Ni en el académico, ni en los y de colores es mucho como, como hacer énfasis en lo que está mal del Estado, de las instituciones, de la universidad, de todo, y termina, y sí, un super análisis, super, que se re, lo retomo, pero terminan diciendo, bueno, ¿cómo hacemos una, este, cómo dialogamos con, con la universidad hegemónica? Y yo creo que en este momento de la realidad tenemos muy claro que eso se está cayendo y que más bien es cómo construimos otra cosa, ¿no? y desde esta comprensión de la realidad, desde este valorizar nuestros propios conocimientos y, y aplicarlos. Entonces, bueno, ese es, eso es el sentido a, a lo que, bueno, les quiero que, que lo construyamos entre todos, por supuesto, ¿no? de esto de esta esto, ¿no? de cómo qué sería ser colonial, qué ser, porque tenemos que avanzar en eso, ¿no? No nada más podemos decir, "Ay, bueno, ya manejé la teoría y la de la decolonialidad y y ya me sé los autores y pues se trata, eh, por lo menos en, desde el taller, de, de poder así sea, ¿no?, a, a nuestro, pues, a a, a, a, en nuestra realidad, saber qué o, y en qué, ¿no? Entonces, eh, bueno, para eso pues tenemos a los autores que, que para pasar con ellos, pues, quisiera saber, Lulú, Tona, si, si con esto creen que sí, di una, <ríe> me alargué mucho con la introducción al módulo, al, al seminario, porque según yo, pues un poco de qué explico, ¿no? Qué hemos visto en todo el seminario y de qué trata el taller en particular. Pero ustedes ayúdenme, a borrar, a los que han invitado sí. a completar. O a... Eh, yo creo que podríamos preguntarles a, a, ahorita a, a Paola, a Rafa, a Angélica, a Don Boni, si tienen alguna pregunta en específico de lo que acaba de, de decir este, Iliana. Y si no, pues ya yo creo que podrías de, tú seguirle, ¿no? De, de lo que no, Yo tengo un, un comentario por ahí sobre, pero igual si, si, si, si quieren participar y si no, yo tengo un comentario sobre esto que decía Ileana. Bueno, Rafa, Paola, Don Boni, Angélica, no sé si tengan alguna duda o... Eh, ninguna. Yo estoy escuchando y este. Y adelante, el que eh, tenga alguna duda, yo, yo este, como es la primera vez que entro, pues la verdad este, me estoy poniendo al tanto. Lulu Iliana, en mi caso quiero entender, ¿verdad? Hoy está finalizándose lo que es el primer módulo. ¿Es así? El que llevaba por título Entramados del Poder Colonial y las Prácticas emancipatorias correcto hoy está terminando ese primer módulo no ese es el siguiente jueves hoy damos continuidad a lo que es el taller que es lo que ahorita nos estaba platicando este iliana nos estaba dando una okay. introducción pero si sí, bueno, es el, primer... en el caso este, Blue, para, para entender mejor la dinámica porque yo entro al portal y trato de entender eh, veo en las pestañas hay una parte donde nos dice eh, que hay módulos y la otra que hay taller que se refiere eh, precisamente a, a esta comunicación vía Zoom que se lleva a cabo cada jueves y lo que es el módulo es donde se encuentran las teorías ¿no? con las cuales han venido eh, enseñándonos e incluyéndonos en esta parte de la comunicación comunitaria, eh, la colonización, colonización y todo lo que estaba explicando Lulú. Es así, Lulu. Ah, sí, eh, de hecho, cada jueves eh, hay sesión. Un jueves toca taller y otro jueves toca eh, temática del módulo. Y eh, hoy toca taller y el próximo jueves ya es el que tú oh. dices, la, la final, el final del módulo 1. Y ya después de ese toca otra vez taller y empezamos el siguiente jueves, primer sesión del módulo 2. Taller, módulo. Ya escribí el módulo 2. Muy bien, entonces hay este, asignaciones o tareas pendientes en relación al módulo 1 que deberían estar completadas para el próximo encuentro. Eh, pues sí, de preferencia sí, si quieres este, les voy a ir poniendo al corriente a cada quien en dónde, en dónde van, qué es lo que les falta para que puedan el siguiente jueves llegar con eh, lo que puedan completar de asignaciones. Eh, para este taller también hay eh, asignaciones, ¿no? ahí podría explicarlo mejor este, Ileana. Este, pero bueno, pues si van entrando, no se preocupen, pues poco a poco. Po sí, dejó de Bien. sí. Hola, hola, sí, es ahí Lulu soy yo sí sí está botónando Lulu parece Gracias. que Lulú. creo que por ahí Rafa tiene la mano levantada en lo que regresa Lulu sí eh, perdón solamente era para responder la pregunta que se si había comentarios no eh, estoy aquí atento y, y no adelante eh, quería disculparme con Sofía ella tiene clases ahorita allá en el CSD y no se va a poder conectar eh, pero aquí estamos atentos, gracias. Ah, muy bien, muy bien, Rafa. este señor Bonifacio por ahí alzó la mano también. Sí, gracias. Este, no, sí, está interesante. El, así como empieza el taller, esto de la propuesta metodológica, se me están viniendo ya las ideas. Yo nada más se queda una preocupación, apenas he visto el primer video y creo que todos los chicos que ingresamos esta semana nos propusimos entrar eh, estábamos en la misma situación y muchos de ellos cinco creo no se pudieron conectar eh, espero podamos bueno como está siendo grabado pues esto también es una ventaja y a ver cómo nos vamos este un poco nivelando con todo el grupo y quisiera comentar también que me da pena pero tengo que salir a otra reunión ahorita a las seis si no tarda mucho me reincorporo posteriormente muy bien eh, también Lulú me, me comentaba que va a hacer una reunión con ustedes este, con el grupo que se está incorporando de la TOSEPAN el, el martes próximo para ponerles al corriente entonces ella, ella yo creo que se va a comunicar con usted y con los demás para, para hacer esa reunión perfecto me gustaría que fuera eh, a las nueve o después de las cuatro bueno yo, yo, yo le comunico Bien, gracias. Gracias. Este, no sé si por ahí veo la mano de Paola, no sé si la dejó levantada o, o, o, o quiere volver a participar. Perdón, se me fue. Bien, pues sí, quería agradecer a Ileana porque sé que ha venido haciendo un trabajo muy importante. Yo he estado brevemente en algunas de las sesiones anteriores y también pues por razones de trabajo y tiempo he tenido que salir, pero he estado al tanto eh, de toda la enseñanza en cuanto a teoría y metodología que ha estado instruyendo Ileana a través de los talleres y muy agradecida. Realmente eh, hay un bagaje conceptual muy enriquecedor para aquellos que tratamos de hacer una comunicación comunitaria. Eh, más efectiva, ¿verdad?, dentro de nuestro trabajo informativo periodístico. Eh, estoy aprendiendo mucho y, pues, a pesar de las debilidades en cuanto a tiempo, quiero seguir adelante con lo que este seminario, que Ojo de Agua está impulsando, que me parece muy interesante. Es eh, muy difícil, ¿no?, eh, llevar a cabo estas prácticas emancipadoras en el contexto que estamos viviendo actualmente. Nicaragua es un claro ejemplo de esto que a pesar de la lucha, digamos, libertaria no y de algunas prácticas que de una u otra manera el pueblo nicaragüense lleva a cabo, pues hay una hegemonía que se ha logrado eh, ganar a punta de, de violencia y de sangre. Nos es muy difícil eh, llevar a la práctica los conceptos que acá podemos eh, mencionar y se pueden decir cuando la realidad es más dura, pero lo que se trata en sí es eh, llevar para cabo y mantener en pie esa resistencia y lograr lo que los pueblos anhelamos, que es la libertad o en términos de lo que hemos venido aprendiendo de colonizarnos. Muchas gracias, Ileana. Ay, con gusto, al contrario. Pues es para compartir y construir, ¿no? Es, es, es eso, o sea, el, el diálogo, ¿no? A partir del diálogo y de aquí de compartir cada uno de sus experiencias, pues el espacio es para eso, ¿no? Como para construirlo y enriquecernos, ¿no? Enriquecernos en nuestras prácticas, porque pues todos tenemos nuestros lugares y nuestras prácticas concretas de trabajo. Entonces, de eso se trata, ¿no? También, no solo de lo que podamos traerles a compartir como facilitadora o facilitadores, sino que es un proceso mismo propio de, de construcción, ¿no? De conocimiento eh, para la reflexión, y desde la práctica también entonces más bien gracias a, a todos los que puedan compartir y puedan compartir sus, sus experiencias porque eso es lo que va haciendo realmente ir construyendo algo que, que como decía en la sesión pasada del módulo no pueda ser contrahegemónico no es decir que podamos ir a la medida de las posibilidades y de nuestras reflexiones y de nuestras decisiones, porque eso es muy importante, ¿no? Eh, no insisto, no basta como con Así saber, es. tenemos que hacer. Así arriesgarnos, ¿no? Entonces, gracias, gracias. Y pues sí, Nicaragua está viviendo un proceso bien fuerte. Entonces, pues mucha fuerza también para ustedes. Muchas gracias, Ileana. Gracias, pues sí, precisamente es eso, ¿no? Cómo llevar a la práctica estos elementos teóricos y conceptuales que estamos eh, aprendiendo cuando en la realidad es difícil, pero no imposible, hay que seguir adelante, ¿no? Y nosotros desde nuestra trinchera, como lo es la información comunitaria, tratamos de dar nuestro aporte. Yo... Sí. Tengo bueno. por ahí un comentario sobre el, algo que, de, que, que sobre, sobre toda esta, este, la, la triple dimensión esta que tenías de la colonialidad. Este, porque, bueno, estabas hablando de, de, de tres dimensiones de la colonialidad ahí en tu, en tu triángulo que ponías, este, de la colonialidad del, saber, del ser, colonialidad del saber. Y, y, y colonialidad del, del poder, ¿no? Del este... Entonces, ándale. Colonialidad del poder. Entonces, bueno, hiciste hay un, un, un ejemplo muy claro. Cuando hablabas de los, de los pueblos mal llamados indígenas, ¿no? Decías que no se de, deberían de, de, de seguir llamando de esa manera. Y tiene que ver con la, claramente no con la colonialidad del ser. O sea, de qué manera se define el ser del de otro, de qué manera defin definimos nuestra, nuestro propio ser. Entonces, el, el definir a los demás como indígenas y aceptar el término indígena para, para autodefinirse uno mismo... Por más que revalores el término, pues es una forma de colonializarte desde tu mismo ser, ¿no? Lo que soy, soy indígena en ese sentido. Entonces romper con, esa, con, con ese término implica más, mucho más que un término, sino implica con, romper con esa colonialidad de, de, del ser, ¿no? Este, por otro lado, este, un, un ejemplo claro de, de, también de en los que tú aún nombrabas de la decolonialidad del saber son esas críticas que haces al sistema educativo y al sistema de salud que son hegemónicos y que nos llevan a reproducir una forma de, de, de conocer. Basada en principios ajenos, ¿no? este, principios que de entrada pues fueron impuestos desde Occidente, frente al conocimiento propio y frente a las formas de sanarse propias, ¿no? Entonces, en, y actualmente funcionan, sí, en, en, en favor de un sistema... Este, farmacéutico y un sistema mundial de gestión de la enfermedad que, que el sistema mismo produce, ¿no? Entonces, claro, también hay la, la profundidad de, de la crítica a la decolonialidad del, del saber, ¿no? Es este desde dónde, desde dónde conocemos, ¿no? Qué fundamenta nuestro, nuestro conocimiento y, nos, y, y desde lo, la epistemología que se llama hasta lo político, ¿no? Este, pero, pero por otro lado, hay, un, hay algo que siento que se nos va mucho desde las organizaciones y tiene que ver con la manera en la que nos asumimos como individuos con derechos, ¿no? como individuos liberales, este, individuales, eh, que, que tenemos derechos. En ese sentido, eh, creo que se reproduce la, el mecanismo de colonialidad del ser. Nos asumimos como ese ser liberal. Que, que tiene derechos que se le exigen a un estado burgués que garantiza esos derechos y, y, y en ese sentido yo veo que la, la lucha en el país por ejemplo frente a la violencia brutal contra las mujeres o contra los movimientos sociales se ha centrado cada vez más en, en la exigencia de derechos como si nosotros nos pudiéramos definir igual que los Europeos como seres eh, individuales con derechos eh, liberales frente a un Estado burgués que los garantiza y no frente a este Estado narcoestado que, que, que cada vez este se, se complica más y, y que hubiera algún mecanismo que nos garantizara es ser o sea de entrada si nosotros y nosotras quisiéramos ser esos seres eh, occidentales que exigen sus derechos individuales ¿no? y después si eso quisiéramos ser si tuviéramos un estado que los garantiza entonces creo que ahí la lucha eh, por los derechos nos, nos, nos va entrampando por un lado desde las organizaciones en una exigencia que es que, que nos entrampa entre la violencia y un estado eh, incapaz de cumplir con los derechos y por otro lado un estado que que pues lo, la respuesta que tiene eso es que, que considera que son conservadores, o sea, en lugar de, de, de encontrar exactamente como cómo una narrativa que, que exprese exactamente lo, la molestia contra ese conservadurismo solamente polariza, ¿no? Entonces ya para no seguir con bichoro hasta ahí lo dejaría. Gracias, Tona. Pues sí, ese es un gran tema, ¿no? Porque justamente, pues eso es un poco la intención ahora, ¿no? Como poner en la mesa. Solo lo hacen los pueblos de defender actualmente de maneras o de tal o de tal o de demanda o de lucha, es eso. Todos estamos inmersos en eso o sea, en ser. Tenemos y nacemos atravesados por esta ligera... Se manifiesta de venir histórico, que es esto, ¿no? Eh, esta hegemonía, esta dominación. Y el tema de derechos, pues sí, es un claro ejemplo, ¿no? Yo sé que incluso en algún momento trabajé el tema de derechos humanos y justo por eso puedo decir al día de hoy que sí, efectivamente, es un, son velos, son velos que ponen creyendo que la sociedad hizo logros y, y, y haciéndolos ver como luchas logradas del Estado, cuando no nos damos cuenta que todo, siempre el Estado ha cooptado y ha manipulado y ha vaciado conceptos y, y que incluso el tema de derechos humanos se les demanda al, al mismo que viola los derechos, ¿no? Porque para considerar derecho, derechos humanos, por ejemplo, donde eh, tenemos unos gran esquema de derechos, ¿no? El derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la no violencia, da, da, da, son un chorro, ¿no? Este... Eh, tiene que haber mecanismos, ¿no? Tiene que haber realmente mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad y cosa que después de, por lo menos, los más de 15 años que llevo en el tema, no hay tal, ¿no? Al contrario, hay mucho discurso, hay mucha funcionalidad del sistema en ese sentido porque muchas organizaciones viven de, de, de dar talleres de derechos humanos, pero no importa si en la comunidad lograron realmente un mecanismo jurídico porque no hay. ¿no? no hay realmente mecanismos jurídicos, si los hay, hay a nivel internacional y, y, y además necesitas financiamiento para poder llevar tu demanda a la corte interamericana y en fin, ¿no? claro, o sea, y, y que no solo eso, se, eso pone en evidencia nuestra individualidad ¿no? en general, que bueno que lo tocas es, vivimos constituidos y constru o sea, así, ¿no? como seres individuales, que tienen que trabajar y tienen que ganarse la vida sin ver que, que por eso insisto en la base económica de nuestra vida, ¿no? porque al día de hoy por experiencia y análisis y estudio, pues he visto que, que es muy importante reflexionar sobre esa base económica si realmente queremos también hacer transformaciones, porque qué pasa por ejemplo ahora con esto de, de la entrada de empresas o de querer este, sacar el río y todo, pues mucha gente, ¿no? que es otro, es otro tema importante que han venido tocando o como decía este, la misma compañera ¿no? que habló de Nicaragua, este, en la realidad pasan muchas cosas difíciles y eso es a lo que, a lo que voy, ¿no? o sea tenemos que llegar a esa realidad difícil Entendiendo, dijeran otros, estas contradicciones, porque obviamente que vamos a encontrar gente que pues sí quiere que entre la empresa para tener trabajo, ¿no? Que sí quiere que venga tal, tal proyecto, porque, o que están esperando, ¿no? Que alguien les financie su proyecto para, para lograr algo. O sea, hemos perdido la capacidad en todos los sentidos, ¿no? Incluso de la comida. Entonces, desde ese nivel, ¿no? Desde ese nivel de cómo estamos reproduciendo la vida y no para no para ponernos más <ríe> tristes, al contrario, sino algo que, que me gusta mucho encontrar en estos tres autores que, que vamos a estar revisando, no revisando en sí, pero sí va a ser nuestro, nuestro punto de referencia, es, es esta, esta encontrar la esperanza, dice Semel, dice dice Pablo Freire, no encontrar siempre la esperanza, sea como sea en nuestro contexto. Eh, dice dice semelman ¿no? encontrar el horizonte ¿no? o sea tener horizonte de, de vida y en un proyecto ¿no? que construimos desde la realidad desde nuestro presente y eso es muy importante porque porque si no pues nos quedamos como, como en ideas y en discursos y todo pero seguimos reproduciendo mucho mucho y eso pasa como con ese claro ejemplo de que dice ¿no? de, de los derechos humanos de los derechos. Para mí, de hecho, hoy en la mañana reflexionaba y decía, bueno, es que si hay algún derecho que al día de hoy yo, yo defiendo y quiero defender es la libertad, ¿no? la libertad de ser y de hacer, porque creo que la humanidad tenemos esa historia, lo que pasa es que se nos ha olvidado, pero antes de, este, de esta colonización hegemónica, controladora, impositiva, ¿no? llamada primero imperialismo, luego colonialismo y luego ahora ¿no? colonialidad, eh, eh, hubo y hay propuestas de vida desde la comunidad, ¿no? Que es el otro aspecto que pues que quiero señalar, ¿no? Como punto justo horizontico de esperanza donde decía no, pues es que, ¿no? Las sesiones pasadas decía alguien no podemos solos o hace un rato decía no me acuerdo tiene que ser colectivo y efectivamente tiene que ser colectivo y, y somos seres sociales entonces no no es difícil lo que es difícil es de construirnos es es ver que que podemos hacer la vida de otra manera, incluso toda la gente ¿no? que estamos regresando quizá a sembrar, a, a producir nuestra comida, es eso. O sea, realmente eh, tenemos que empezar desde ese nivel porque eso nos da libertad. Si nosotros dependemos hasta de la comida. Sí, adelante. Adelante, quien quiera hablar. Iliana, disculpa, creo que corté tu idea, pero no quería quedarme sin esta pregunta. Eh, en algún momento hablabas y creo que también de Ojo de Agua eh, lo mencionaban en la intervención anterior a la tuya sobre lo que trata de la colonialidad y descolonialidad del ser. Eh, no sé si malinterpreté, el término indígena no está siendo adecuado o no debería... Eh, continuar aplicándose, ¿fue pues, eso lo que quisiste dar a entender y si es así, ¿cuál es la propuesta? Sí, justo eh, lo retomaba ese concepto como muchos, porque de hecho uno de los videos de esta sesión, para esta sesión que, que había que ver y que le sugiero mucho, es el de Juan José Bautista, ¿no? Él habla de, por ejemplo, dice, la modernidad, ¿no? Esta modernidad que, que conlleva todos estos términos. Eh, de colonialidad, de hegemonía, eh, ha, ha, ha construido sus propias categorías de análisis. O sea, ellos son los producentes de esas categorías. Y una de esas categorías que además se basa, para que además eh, jerarquiza ¿no? la, la, a la gente, es la de indígena como la de raza. No, por ejemplo, el concepto de raza al día de hoy, pues, y que no sé por qué se sigue usando, incluso entre los antropólogos no sé por qué lo usan, pero ya muchos sabemos desde que estábamos estudiando que el concepto de raza no existe, que es una especie, ¿no? que es, es justo estas políticas de dominación que son históricas de, de, de dominación y que viene desde el colonialismo de siglos, donde al descubrir, ¿no? supuestamente... Este, lugares y todo pues la gente los europeos principalmente o los colonizadores se cuestionaban este qué eran si tenían vidas si tenían digo si tenían almas si tenían derechos si eran personas no eso es guau wow, antes y el concepto de raza igual no es para inferiorizar para jerarquizar no de los blancos sobre los negros sobre todo o sobre los pueblos originarios eh, indígenas igual o sea, no, no deberíamos usarlo por ese mismo sentido, porque por lo menos, bueno, yo creo que en América Latina es la misma construcción, pero en México pues es eso, o sea, ha servido para hegemonizar a la diversidad, ¿no? A una gran diversidad de seres, que por ejemplo, al día de hoy es algo que, que me he dado cuenta que he estudiado mucho, porque cuando he llegado a las comunidades, con las comunidades, pues no se están definiendo como indígenas siquiera, ¿no? Eh, ellos son muchas veces, pues, pues dicen el nombre que tienen, Mijes, Zapotecos o incluso su propia definición en su lengua. Entonces, eh, en ese sentido es que el concepto de indígena, pues ah, obviamente que invisibiliza un montón de culturas para empezar, ¿no? para empezar, o sea, eh, y que la gente pues no es que afuera sí, afuera de las comunidades es cuando la gente, en todo momento cuando somos diferentes nos enfrentamos al otro no es una relación eh, normal no hasta cierto punto normal de salir de tu comunidad y te encuentras con otro diferente a ti o es el, el, el, la dinámica de identidad es eso no e, y tú te identificas en relación a lo que tú eres y a diferencia de lo que es el otro pero en un término eh, permeado en una relación permeada por la por poderes de dominación de control de, de, de decir pues eh, hay un montón de categorías como la indígena que eh, por lo menos en México con con, con fuerte ah, historia de racismo y en eh, la sociedad no y de discriminación como lo vieron la la sesión pasada pues es eso o sea eh, invisibiliza y, y homogeniza y entonces pues cuando tú vas pues no sé, no sé si tú pertenezcas a una cultura originaria, pero pues obvio que los mijes no son igual que los soques, ¿no? Y que si a los dos los pones fuera de su contexto y todo y les dices indígenas, pues ya te conlleva a, a esta, ya, ya lleva esta connotación de dominio, ¿no? De, de los que quizá no saben, de los que son pobres, por ejemplo, ¿no? Estas categorías de pobreza de también. Entonces ahí viene una reflexión bien importante de tarea para todos los que estamos trabajando con, como ustedes, ¿no? Con medios de comunicación, ¿qué es lo que quiere, no? A través del medio, eh, incidir en esas realidades propias, comunitarias, porque muchas veces estamos, eh, estamos usando los medios quizá para reproducir el mismo sistema, ¿no? Como decía Ton, a lo mejor esto de los derechos, pues son, son caminos sin salida porque realmente… Eh, lo que ha hecho la gente en estos 10 años que he visto, que no que no estoy de acuerdo, obviamente, es ver cómo, como por ejemplo, ¿no? ¿Cómo traducir los derechos a en MIGE? Y pues no, no, o sea, eh, en, en ese sentido, en mi trabajo que hice con, en Chimalapas, pues incluso lo digo ahí, ¿no? Yo eh, sí se retoma el concepto, pero los originarios, o, o nombramos lo indígena en términos políticos, como lo ha reimpitido por ejemplo, pero bueno, al día de hoy también recuerde que ya está el término más bien pueblo original no sé si más o menos quedó claro Sí, sí, claro, Ileana, realmente el punto te lleva como decías a un punto de reflexión ¿no? en el cual es importante analizarlo y con este enfoque pues, que ha brindado eh, Sí, estoy satisfecha con tu respuesta. Gracias por orientarnos en este sentido, Ileana. Algo Este, ¿Alguien quiere compartir algo? o Opinar algo de esto que estamos hablando. Sobre todo me gustaría saber la opinión de los presentes y de las presentes. Porque sé que muchos están en ese tema, no solo de los medios de comunicación, digo, de comunicación comunitaria, sino eh, en, en toda una serie de problemáticas que al día de hoy son nombradas y, y, o, que se, o que se abordan ¿no? desde la defensa del territorio. Y es un sí, tema realmente, que realmente, Ileana, pienso que eh, ha sido como difícil o aún no, no se ha tocado hasta ahora, eh, se está abordando esto con ustedes. Eh, y pues eh, quitarse ¿no? ese término, dejar de usarlo incluso en las notas, en los trabajos que realizamos, desde la comunicación comunitaria que tratamos de realizar, y sí es importante tomar en cuenta desde esta perspectiva y este enfoque que le has dado en cuanto a la decolonización del ser. Exacto, así es. Qué bueno sí más o menos de eso se trata, ¿no? Como decirnos nosotras también, ¿no? Como quitando esos velos o empezar desde nosotros y desde nuestra, esta realidad, ¿no? Estos otros, nosotros, que somos, que somos nuestra, este, los otros, ¿no? Con los que, eh, digamos, cuando hablo de otros, nosotros, es que nosotros nos vamos a definir, pues nosotros, y ya va a llegar un momento en definirnos, ¿no? Pero en esta, en esta relacionalidad, pues estamos frente a otros, como puede ser, no sé, mi hija, mi compañero, no sé, o sea, la, la vecina, la y, pero que son diferentes, ¿no? Que son, que son otros, pero son nosotros porque son parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad, eh, pero bueno, a lo mejor uno es, como decíamos antes, ¿no? O decía alguien en otras sesiones, es de otras religiones, los otros son eh, eh, desde los oficios, por ejemplo, en fin, ¿no? Cómo irnos reconociendo con esos otros, pero que finalmente somos nosotros porque es la comunidad. Esto lo, lo planteo mucho y lo retomo porque veía que en las sesiones pasadas un poco, eh, la, y en general en otros espacios donde estoy, la, la reflexión y la problemática que, que se da es cómo trabajamos eh, y que incluso en algún seminario de los que participé de Ojo, que me quedó muy grabado, era que, pues a lo mejor muchos de los presentes hemos estado trabajando muchos estos temas, a lo mejor no a la profundidad, pero finalmente somos gente que, que estamos trabajando eh, nosotros ya en un camino como este, ¿no? Sin embargo, nos enfrentamos, como decían compañeras, bueno, ¿cómo hago para que en mi comunidad, o cómo hay una comunidad que de repente están ofreciendo el proyecto minero y todos quieren porque pues significa trabajo? ¿O cómo hago para que, no sé, la comunidad vea que que los químicos que está usando nos están enfermando. Entonces, ahí es donde está nuestro trabajo, ¿no? Realmente de tener como herramientas, no de, no de traducción, como decían, o sea, no se trata, y quiero aclarar mucho esto e insistir mucho, en que no se trata de que, el, por lo menos lo que vemos en el taller, es para nosotros y nosotras los participantes, o sea, como que abonar a nuestro trabajo que ya venimos haciendo. ¿no? que tampoco es, es nuevo ni son temas nuevos, pero que es abonar y enriquecer para tener herramientas, tener elementos y tener la creatividad, que es muy importante en esto de trabajo, porque no son recetas y no vamos a dar recetas, sino es muy importante por eso partir como de estos principios o de este análisis que se ha hecho con el módulo, ¿no? desde entender eh, por qué el sistema, o sea, por qué el sistema de salud realmente es hegemónico, dominante y no creer como, como pensamos a, alguna vez que era el que protegía nuestra salud o, la iba, o, o nos iba a cuidar y no está siendo así, ¿no? Entonces, es como reflexionar estas cosas que están pasando en la realidad, ¿no? O sea, ¿por qué nos estamos enfermando? porque comemos no sé qué, ¿no? O sea, entonces es tener, empezar a ver cómo trabajar a nivel de nuestra comunidad y de la realidad de la gente. No me gusta decir esto de tener conciencia y eso, porque tampoco es que seamos inconscientes. Lo que pasa es que eh, tenemos formas de como diferentes de vida. O sea, nuestras historias son diferentes, pero en el reconocimiento con, con nosotros, que son parte de nuestra comunidad, como en el caso de muchos pueblos en particular, de Chimalapas, que es donde investigué, y que pasa en muchos lugares, es lograr esto, ¿no? Cómo identificarnos con esta diversidad interna, con esta diversidad de identidades, incluso, ¿no? No tenemos que ser todos iguales ni tenemos que ser todos mijas para defender la comunidad donde estemos, ¿no? Es, es eso, más allá de, de todas estas categorías que nos ha construido como este sistema justamente dominante, ¿no? Eh, nos ha, incluso nos están diciendo todos los problemas y eso también quisiera que reflexionáramos no yo sé que o sea, estamos viendo los problemas que nos muestran los, lo, eh, el poder dominante no que los pueblos indígenas son pobres no que los pueblos rurales necesitan eh, ayuda todas estas cuestiones es muy eh, es muy importante y lo quiero resaltar no tener esa ese análisis no es una reflexión yo sé que no es fácil pero que justo retomando a Juan José, este, Bautista, que, que, que dice, ¿no? La, la modernidad nos da todos los conceptos y entonces tenemos que, por eso para mí era muy importante que, la, que compartieran qué es comunicación comunitaria, porque si nosotros no nos podemos plantear, si yo, por ejemplo, yo trabajo salud colectiva, pues, pues tengo que definirla desde mí desde mi proyecto, desde mi intención para poder accionar, ¿no? Y muchas veces quizá eh, somos ya como más, ¿no? ¿no? En general, esta sociedad, por eso ponía aquí, bueno, algo por último para compartirles, porque si sí es toda, pero eh, aquí ponía, si no encontramos el sentido de nuestra vida, tanto personal como colectiva, pues vivimos una vida administrativa, ¿no? Y Paulo Freire decía en, base a la, en relación a la educación, una educación bancaria, ¿no? Como... Esta de ir, a escuchar, llenarte la cabeza de información y no pensar, ¿no? Que no nos, nos enseñan a pensar. Entonces, semelman va a decir, eh, vamos a encontrar, ¿no? O vamos a el proyecto común, ¿no? Pero desde el presente. Entonces, bueno, esa, eh, esa es no como la, la propuesta. Es, no sé si alguien tiene, eh, no sé si ve alguien de los que ya han estado antes, vieron los videos para esta sesión de Semelman, Hugo Semelman, que es un chileno, bueno, para los que se integran ahora, es un chileno que fue, este, ay, ¿cómo se dice? Cuando salió eh, de la, de la exiliado, dictadura. Exiliado, exiliado. Ay, gracias. Este, y estuvo en México, aquí hizo mucha vida, ¿no? Eh, también, bueno, Paulo Freire, que así él sí es más conocido, brasileño, y el colombiano, eh, Falsboal, Boal, oh, se me olvidó el nombre. Orlando este, Falsboal. Orlando Falsboal, gracias. Este, con sus propuestas, que desde hace mucho mucho tiempo, eh, la, las que se integran, si pueden ver en la parte del taller, porque esa es la dinámica, ¿no? Va a haber módulos, pero en el taller, que voy a estar yo, hay una serie también ahí de videos, de propuestas, y van a poder, ¿no? Como ahí ver quiénes son ellos eh, que proponen, pero desde hace mucho, desde hace más de tres décadas, ellos han analizado todo esto que estamos analizando con el nombre al día de hoy de colonialidad pero que, yo, que, que no es otra cosa más que esta opresión en la realidad de las personas, de los pueblos, de los colectivos, de un sistema económico sobre todo, avalado por, por toda una institución educativa, ¿no? que es lo que vemos al día de hoy, ¿no? o, sea, o un sistema de salud avalando las farmacéuticas. Entonces, eh, eso, eh, ellos se proponen justamente a trabajar, desde la realidad de las personas para que realmente haya posibilidades de transformación, ¿no? Que es lo que apuntan estos tres autores, ¿no? Cómo transformar la realidad, pero a partir también dice dice Freire de aprender a escribir y, y leer nuestra propia realidad, ¿no? Y eso es lo que pues vamos a, a hacer los ejercicios, ¿no? Cómo partir desde nosotros, nosotros, nuestros contextos para no para ir y traducir. Eso que quiero que quede muy claro porque en algún momento alguien planteó un poco la, la cuestión de, de, bueno, ¿cómo hacer o cómo una pedagogía de, de la traducción? Y no, claramente no. Es cómo tener herramientas metodológicas para construir conocimiento propio con la gente con la que estamos trabajando o queremos trabajar en nuestra comunidad que es muy diferente, o sea, es muy diferente a decir qué es lo que pasa en muchas organizaciones y que incluso pasa con muchos conceptos que se van a revisar, ¿no? Que las organizaciones se toman el concepto del lequilcus lejal, por ejemplo, y entonces con ese van a las comunidades y hablan de los derechos humanos porque es un lequilcus lejal. Entonces, no, eso no vamos a hacer y estoy totalmente en contra de eso porque no, o sea, es reproducir algo que, que sabemos que que eso que primero hay que cuestionar, ¿no? Un poco como decía Tona, bueno, de ¿dónde viene esa idea? De realmente no es viable por ese modo o cómo? No, no no es para ir a, a aducir nuestros este esquemas que muchas veces están sustentados en nuestros proyectos, por ejemplo, por organizaciones financiadoras, por la cooperación internacional que define que pues sí la ayuda un a los pobres y, ¿no? y que ni siquiera estamos, este, ya mucho se ha dejado de, de partir de metodologías que nos ayuden a conocer las realidades en las que queremos incidir. Y eso es algo fundamental, fundamental, porque al día de hoy, pues por eso, y, y no sé si alguien tenga otra, <ríe> otra opinión, otra experiencia, pero al día de hoy por eso eh, eh, siento más, ¿no? Que a veces hay más contrainsurgencia que ayuda, de ONGs o del propio gobierno, ¿no? Que va y da proyectos y en esta, en esta, en estas categorías inventadas del sistema de pobres, de pobreza, de marginación, de, de todo esto, y entonces quiere llevar, claro, por eso han llevado sus proyectos agroquímicos a los campesinos, a los agricultores, ¿no? Como dicen ellos. Entonces, estas cosas tan, tan tan directas de nuestra vida son las que tenemos que ir como desmenuzando. O sea, no nada más el hecho de que ya es muy obvio que una mina quizá quiera entrar a una región, sino que, que desde hace mucho tiempo, es más, desde que nacimos, nos está este, dominando y controlando. Como esta visión, por ejemplo, de eh, tienes que estudiar para ganar dinero y no estudies esto porque esto, eso no te da miedo. O sea, toda esta forma de vida tan, tan mercantilizada, tan determinada por por un sistema económico, ¿no? Que, que al final… Aspiracionista, dirían, por ahí. Ajá. Sí, aspiracionista, que además, eh, sin, por ahí también alguien me dijo una vez, ¿no? Con doctorado y todo y plaza, soy un obrero calificado, ¿no? Y orgulloso. Y yo digo, pues no, o sea, no. Yo no quiero ser. ¿Por qué? Porque ese es justo, ¿no? Cuánta gente, y bueno, como contexto, y a lo mejor por ahí van a saber, o sea, eh, hay mucho incremento de gente enferma, que tiene todo lo económicamente necesario en lo material, pero que está estresada, que está enferma, que gasta más de no de doctores o que está infeliz, no que, que es una cosa muy importante, un tema muy importante en esto de nuestras comunidades, no. Al final no se trata de decirle a la comunidad cómo resolver un problema, se trata de poder entre todos leer esa realidad y entre todos ver cuáles son nuestros problemas, no, que va a decirse, mar, problematizar. Y después, pues buscar entre todos también la solución. Muchas veces creemos que lo que necesita la gente, pues es, no sé, una buena alimentación y le llevas un proyecto, pero no preguntaste, o no preguntamos, o no estamos insertos por lo menos en decir, bueno, ¿qué quieres, no? O ¿qué, cómo, para dónde van? Y entonces, pues pasan los proyectos de gobierno, pasan los proyectos de organizaciones y jamás estamos comprometidos, en lo mínimo, con una transformación. Social, ¿no? Que abone, si bien no estás ahí, pero por lo menos que abone a la comunidad donde quieres llegar. Pero bueno, ese es un gran tema porque, pues, este, este, este sistema dominante, hegemónico y todo lo que ya dijeron, hay algo que tiene muy importante que tenemos que reflexionar, que es el tiempo, ¿no? La idea de tiempo. La idea de tiempo lineal, que además ha permeado las ciencias y, y todo, ¿no? Toda nuestra concepción de la vida es como muy lineal. Y eso es lo que pues, no nos deja justo analizar el presente, la realidad y encontrar otras formas, ¿no? Incluso, bueno, eh, tan solo basta ir con los agricultores y entender que el tiempo no es lineal, ¿no? Que es cíclico, pero wow para eso, pues, sí, sí tenemos casi que ir a tocar la tierra, a, a tratar de vivir de ella y, y a eso, ¿no? Eso es a lo, que, a lo que voy cuando realmente si queremos hablar de colonialidad es desde la práctica. Entonces, bueno. Eh, pues estas son, eh, perdón mis diapositivas de Obita, pero tengo una sola mano por el momento y ya no pude, pero yo espero que hayan visto los, los videos y si no, por favor, véanlos porque después ya vamos a entrar más como a nuestra práctica, a, a ejercicios, y, pero es muy importante que entiendan sobre todo los planteamientos pues sí filosóficos, eh, políticos, sociales, ¿no? Por ahí, eh, incluso, ¿no? Leyendo a, a una teórica también de Catherine Walsh, que también escribe mucho sobre de colonialidad, pues ella se estaba planteando un poco o retomando a, a otros autores, que yo los menciono para que ustedes, si tienen interés, los busquen, no es para <ríe> saturarlos de, de conceptos y de autores, pero que bueno, es importante. Eh, pues eso, ¿no? Echarles un ojo, tener claridad un poco de las propuestas y retomando a Escobar, creo, eh, hablaban de, hablan de construir otras epistemologías y yo creo que tampoco es en sí el, el camino como tal, porque entonces los mismos teóricos empiezan a construir otras formas, otros, con otros fundamentos, pero que terminan este terminan en la misma abstracción y hablando de los otros, ¿no? Por eso Semelman en ese sentido me encanta porque lo que él plantea es que, o sea, no se trata ni siquiera de entender los fundamentos de otras epistemologías, porque de qué va a servir que entendamos los fundamentos de la epistemología, de la cultura mije, si finalmente no la vamos a llevar a la práctica. Los pueblos tienen su cosmogonía que no necesitan como estar... Debatiendo en su filosofía, porque lo tienen en su hacer en la vida, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es, es eso: es hablar de. de es como eh, somos el tejido y el tejedor, necesita hablar el, el sujeto, ¿no? Necesitamos nosotros hablar de nosotras mismas, de nosotros mismos como comunidad, y, y no tanto de inventarnos y de entender los fundamentos de la epistemología zapoteca sino entender nuestros contextos y la realidad, valorar, dice Freire, el conocimiento propio de esa realidad con todo y nuestros problemas para enfrentarnos a, para enfrentarnos a esa realidad, a los problemas y tener propuestas ¿no? de, de transformación reales. Aquí, aquí ponía epistemología hegemónica, epistemologías otras. Se usa mucho este nombre, pero de otras... Otras sí, pero... Perdón, Liliana, yo veo congelada tu pantalla. No sé si, si estás compartiendo. Yo desde hace ¿Sí? rato la, la, la, la veo igual. ¿Qué ves? Un, el mismo triángulo con un cuadrito negro encima. Ay, no, sí estoy compartiendo. Será mi internet. No sé o sea. si los demás la ven, pero yo, yo nada más veo esa congelada desde hace rato. Oh, yo tengo rato que estoy como con esta de la gente debe aprender a escribir y a leer su realidad. No. no, no, bueno, todos no la ven. Sí, en el, es, no, en efecto, eh, está congelada la imagen de esa hace un rato. Ay, pero, no sé si pues, Bueno, pero nada. sí iban entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya me estoy dando mi propia. Sti... Qué bueno, porque les digo que estas diapositivas están muy así, porque solo puse las ideas con una sola mano, pero bueno. Bueno, no sé qué pasa, no sé qué tengo que hacer, o es mi internet quizá. Tal vez salir y volver a entrar de compartir pantalla. Ah, órale. A ver. Ahí que viene. Ah. A ver. ¿No? A ver ahora. Ahí estás, sí. Uy, pues ya está, llevaba rato aquí según yo. Bueno para finalizar y también no llevarnos mucho tiempo eh, sobre bueno, eh, ¿alguien vio los videos? o nadie, nadie, nadie ha podido ver a Semmelman a, a la investigación acción participativa ¿no? yo, yo vi han... un, po, un poquito de los de Semmelman y de, de Borda. ¿y quieres compartir algo que se te haya quedado así como una idea así que digas, esto tomo de Semmelman pues mira, este, tanto ahorita como de los videos no, pero sí tenía pensado otra cosa mientras este, estabas hablando y tenía como, como la idea también de, que habías planteado es que a partir de ver los videos pensáramos en nuestra propia práctica y cómo podemos compartir la práctica a partir de, de nuestras reflexiones, ¿no? Este, entonces, bueno, ese es en, sí, en sí es como uno de los, es el objetivo principal de, de el, del curso, del seminario, desde el, la discusión más teórica de los módulos hasta ahorita en la forma, cómo, cómo armamos una metodología de, en este espacio del taller de análisis de nuestra práctica y cómo la repensamos en, en, en, en ese sentido liberador o decolonizador. Entonces, este, yo había estado pensando mucho en, en, en cuanto a la práctica de Ojo de Agua, pero este, ahorita como, como que lo que me quedó más claro, algo con lo que me he estado peleando muy, este, desde hace ya unos meses, y que creo que me parece un mejor ejemplo ahora para traerlo al, al taller y al seminario, como, como para aprovechar esta experiencia del de, de, de, de curso, y analizar esto, es este, es sobre el tema del agua, ¿no? Que, que partiendo de la, de la idea de los derechos. Y Ay, perdón, el... Tona, espérame, perdón, es que creo que Rafa tiene abierto su micrófono y se oye un ruidito o eres tú. Ah, no. Rafa. Sí, ya, ya, ya, lo cerró. Entonces, este, estaba pensando en la cuestión del, del derecho humano al agua. ¿Cómo es este, pues un derecho bastante importante y en el cual se fundamenta pues, mucho de, de, de las luchas sociales, etcétera? Pero, pero en el mismo sentido, ¿cómo es un, si lo pensamos desde otro lado, es, es, puede ser un derecho catastrófico? ¿no? Eh, si pensamos en, una ciudad de, en ciudades de crecimiento desmedido, como la ciudad de Oaxaca, o la Ciudad de México, donde tú eh, puedes ampararte eh, frente a la autoridad para exigir que se cumpla tu derecho humano al agua, que quiere decir que tengas más de 130 litros al día disponibles a menos de 100 metros de tu casa, este, puede verse como algo humanamente eh, necesario, requerido, deseable, eh, exigible, pero si el Estado está en la obligación de... de, de de cumplir este derecho para millones de personas en, un, en una ciudad, eso implica este, pues básicamente traer el agua de donde sea, no eh, transvasar las cuencas como se hace, extraer el agua de los subsuelos y este, generalmente no eh, también podría pensarse en otro tipo de, de medidas para cumplir con ese derecho, pero finalmente es un derecho que excede las capacidades tanto del estado de cumplir con los derechos como del medio ambiente de cumplir con esa con esa normatividad que está impuesta mediante regulaciones jurídicas no entonces es, es algo que de, de, de llevarse al literalmente pues nos puede llevar a la catástrofe absoluta en las ciudades no y provocar la escasez en en, en cientos de kilómetros alrededor de, de las ciudades y bueno entonces, este, esto del, del cumplimiento del derecho humano al agua está en el centro de, de una serie de reportajes que está haciendo un, una, una cadena de, de, de, de televisora independiente que, este, que me llama mucho la atención porque es justamente cómo se contrapone estas dos formas de entender el este, de entender tal vez la, la cuestión ju, jurídica frente al frente a qué será la, las posibilidades del contexto no es es en el caso de Ayutla del, del problema que tiene Ayutla de escasez de agua y su conflicto agrario contra Mazulapa en qué es lo que le ocasiona eh, eh, no poder acceder al manantial de donde tradicionalmente Ayutla se ha estado este, abasteciendo y entonces ha estado sufriendo de escasez de agua desde hace cuatro años eh, básicamente, pues en un conflicto que es tanto con Tamazulapan, que es un conflicto agrario como interno de Ayutla, que son los dos los que obstaculizan. Entonces, lo que me llama mucho la atención es como un medio de comunicación que se asume como independiente o socialmente responsable o interesado en, en, en ser un vehículo social, eh, que como es Rompeviento TV... De repente, asumiendo el discurso liberal de derechos, realmente a mí me parece que se convierte en un actor muy estorboso y hasta, hasta peligroso para la solución del conflicto en su intervención frente a los poderes estatales. ¿no? O sea, me parece que se crea un contexto bien interesante de, de observar porque está como toda esa contradicción de formas de, de, de entender el asunto que desde la, de, desde la colonialidad se, o la mirada de colonial se puede, se puede entender, ¿no? Entonces, no sé, está, estaba yo pensando que puede ser un, un buen tema para, para, para hacer mi práctica. ¿Sobre el agua, sobre el tema del agua o de este medio de comunicación? Eh, eh, todo, entender, entender realmente el, el contexto comunitario en el que se da este conflicto de, por el agua en, entre Ayutla y Tamazulapan, e interno en Ayutla, y por otro lado, la inacción del, del Estado, que... que y, pero sobre todo ver cómo este medio de comunicación, que es como directamente el ámbito que nos compete, un medio de comunicación que intenta beneficiar a una, a una comunidad, en realidad por tener una mirada colonial del asunto, termina siendo un obstáculo, creo yo, en su acción. Claro. Sí, sí, o sea, sí. no me ayudes, compadre. Sí, eso sí sabemos en muchos casos, ¿no? por lo menos en Oaxaca, hay en el ismo por ejemplo no todas estas organizaciones que también más que ayudar vienen a montarse ¿no? como en, en tener para sus boletines y sus proyectos de, de información y vienen a como a pues a meterse ¿no? a llevarse lo que quieren de información a transcribirse, transcribir todo en fin Sí, sí, sí. Sí, te preguntaba porque pues obvio que no puede ser, quizás es muy, muy trabajo para ti va a ser si no estás en Ayutla, ¿no? Pero sí desde analizar eh, el, los medios de comunicación, en este caso Rompeviento, ¿no? Eso sí sería con sus discursos, con lo que no está viendo, con lo que está planteando, ¿no? En términos de toda esta, estos conceptos que hemos estado, que se han estado viendo, ¿sí? Entonces, yo creo que es sí, por ahí, ¿no? aunque sí también eh, eh, sería muy importante, eh, híjole, ahí sí, bueno, y esto va para un poco para todos, porque lo siguiente es justo eso, ¿no? Como decía Tona, la idea es que para el taller, como todas, todos estamos en algún proceso comunitario, y en particular ustedes de comunicación comunitaria, eh, eh, la idea es eso, ¿no? Como que seleccionen, delimiten, ¿no? Porque a lo mejor muchos, y muchas pues o trabajan los temas o hacen varios medios no y la idea es que bueno el medio es un medio no como hemos dicho el medio de comunicación eh, y lo ideal es que además de que los que hagan video los que hagan radio los que hagan otro tipo no sé o quieran hacer un periódico moral o lo que sea un medio de comunitario de un medio comunitario de comunicación pero pues finalmente siempre hay algo que decir no entonces que como que elija no una temática de, su, de sus lugares, de su comunidad. Eh, no, más bien que elijan eh, la comunidad, ¿no? O su comunidad, porque finalmente, como vamos a ver y como estamos viendo acá, pues todo está territorializado, ¿no? O sea, no podemos hablar de, de, de Ayutla o de de la zona norte de Puebla, ¿no? de Sautla, sin, sin todos estos ámbitos que, que les presento como ámbitos de análisis, ¿no? eh, la cultura, el territorio y la identidad. Entonces, pues, que, que, que vamos a estar trabajando a partir de la siguiente sesión con, con, un, con nuestra comunidad, ¿no? la, que elijan, la que elijan ustedes, o con un tema, por ejemplo, pero vamos a ver que ese tema pues, necesita un territorio. ¿no? <ríe> necesita un espacio entonces pues va a ser como pues eso, un tema, no sé Tony, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? porque es analizar el medio, pero eh, a lo mejor híjole, no sé si ojo, ustedes están apoyando de alguna manera Yutla, como para poder tener más elementos, ¿no? en este sentido no, ahí, ahí, este, ahí lo que me parece que es, este bueno a mí me ha estado interesando pues ya el tema y nada más lo he visto de lejitos y, este, y ahora que he estado como criticándole su propio medio a Rompeviento cada vez que sacan un reportaje sobre Ayutla y les comento en su foro este, lo chafa que me parece que lo hacen, <risa> yo creo que aparte de, de criticarlos, y, o sea, ya con el asunto bien analizado a partir de, de, de, de un poquito de, de esta mirada desde el seminario, desde el curso, este, pues sí voy a, la idea es como como armar al, al, algún trabajito para difundir el, el problema, que sí es bastante complejo ¿no? y, este, y urgente. Entonces, pues sí es también acercarse por allá a la gente de, de por allá, aunque en realidad con quien tenemos nosotros y yo personalmente contacto no es con gente de Ayutla, sino, sino más de Tamar. Este, puede ser interesante porque acá Rompeviento jamás, jamás, jamás se ha, entre, se ha acercado a la comunidad de Tamazulapa no ha entrevistado a nadie no ha dado ninguna versión de allá entonces pues sí, de entrada pues hay que entrarle desde los dos lados y pues hay, hay otra mirada que es muy importante que ha sido como yo veo que, rompe, que han dado acompañando a Rompeviento pero directamente no lo han entrevistado para sus reportajes, pues es Yasnaya Yasna ya Elena, que, este, que pues es una voz muy importante de por allá. Pero bueno, la idea sí es como, como, como entrarle al asunto, no nada más estar criticando a Rompeviento, porque pues, de alguna manera este, es el único de los pocos medios que están difundiendo el asunto. Sí, no, pero sí justo que estoy contando eso. Ay, perdón, ¿alguien quiere hablar? Sí, Liana, si me das la palabra un momento. Claro, adelante, adelante. Bien, Arregató. ahora que, que estamos hablando pues, de los proyectos o las ideas de proyectos que tenemos para este trabajo investigativo que se ha orientado eh, anteriormente, pues me gustaría a mí tocar eh, un tema que desde nuestro espacio hemos estado analizando, lo consideramos muy importante, eh, y se trata de la administración y proceso administrativo de la comunidad en la que nosotros estamos, que es en Sutiaba, León, Nicaragua, donde ejerce eh, de manera directa hegemonía el Estado nicaragüense, ya que se supone que es una comunidad autónoma que elige eh, entre sus habitantes eh, el pueblo originario a sus propias autoridades. Hay una junta directiva, la cual se supone, repito, debería ser electa por el pueblo, ¿no?, eh, pero no es así, el gobierno pues está ejerciendo eh, hegemonía, repito, en este sentido, y ha puesto sus normas, ha puesto sus reglas del juego, y las elecciones se realizan en círculo de las mismas personas que orienta el gobierno, candidatos que ellos ponen donde las personas del pueblo no pueden participar de esta elección porque hay personas orientadas directamente del estado que obedecen lógicamente a sus intereses y que al final quedan en la administración de la junta directiva de esta comunidad, del pueblo originario de Sutiaba nos ha parecido pues interesante analizar lo que ha pasado hay una persona que está como presidente de esta junta gobernando esta comunidad originaria y lleva eh, ya años consecutivos en esto donde la ley e indígena eh, establece lo contrario, que no puede tomarse periodos consecutivos a, a, al mando o bajo la, la directiva de esta comunidad. Eh, ¿Crees que este sería un buen tema para analizarlo en este proceso eh, de enseñanza-aprendizaje que tenemos con vos? por supuesto claro no súper o sea lo, lo más importante es eso eso eso es una clave en lo que están diciendo o sea lo que ustedes han reflexionado y eligiendo eso es no o sea y ya en el camino porque a, recuerden que eh, y un objetivo del taller es, es este eh, justo como partir, ¿no? Y bueno, y las metodologías que estamos planteando es partir de la realidad para que, por ejemplo, pues no se quede solo a nivel teórico de entendimiento, de información, de, de discusión entre nosotras y nosotros, sino que realmente pueda ser un espacio, un camino que, que, el, que eh, aporte, abone desde ustedes, por supuesto, con esta iniciativa, es con decir, tenemos este problema, ¿no? Como dices, este, queremos analizar esto. Está súper está bien porque ya lo tienen claro, identificado, es algo que ustedes están trabajando. Y además recuerden que vamos a analizar las problemáticas, pero eh, ustedes que son, o sea, que hacen medios de comunicación o como tona que plantea lo del agua, pues al final, en lugar justo ¿no? de ser una crítica o de estar confrontándose o de estar eh, como eh, padeciendo, eh, que sea un espacio de análisis de, de las situaciones, de las problemáticas de la comunidad, en particular estos que están planteando para pasar por este análisis ¿no? y, y, y lograr a lo mejor, eh, en este sentido, una producción de comunicación comunitaria que pueda ayudarles en su trabajo a abordar ese problema, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Que no sea como, bueno, sí, ya nada más tuve la información, discutí, pues sí me ayudó porque obvio que toda la información es buena, pero eso, tenemos que, que aterrizarlo, ¿no? Entonces, sí, está súper, está ¿no? Y lo vamos a ir trabajando, vamos a ir construyendo, para que ustedes mismas, pues, van a ver, les va a ayudar, ¿no? Y a, y a todos los que ya conocen algunas metodologías, eh, son muy, nos ayudan mucho, ¿no? porque eh, como les presentaba este, este triángulo, que, que obviamente lleva un montón de metodologías ya a la hora de, de entender la realidad de esa comunidad, de entender, ¿no? Lo que están aportando, lo que están haciendo y cómo, ¿no? Cómo a lo mejor eh, proponer propuestas. Entonces, sí, está, está muy bien. Eh, Hola, veo que se acaban de, hace rato, no sé en qué momento, entraron más compañeros, eh, Leonardo, no sé si ellos también quisieran, eh, bueno, me parece un momento muy interesante como para ir dando ideas, ¿no? De, de, de por dónde cada quien puede ir eligiendo eh, su investigación. No sé si alguien más quiera, tenga ya alguna idea que quiera compartir ahorita de este, de por dónde le gustaría abordar. El, el tema, ¿no? Sí, claro, perdón, una pregunta, lo que le contesté a Paola, ¿sí se escuchó? Porque veo que tenía mi micrófono apagado, pero no sé si lo puse. No, sí, sí, sí, sí, se sí, sí, escuchó. Sí, eh, sí, sí, se escuchó ¿Ya, ya, bien. Ah, muy bien, muy bien, gracias. Sí, pues Leonardo, los que tengan dudas. Por ahí Rafa es, al, tiene la mano ah, sí. ah. ya se le está durmiendo. No, no, no, no. Eh, estoy aquí atento. Fíjense que, eh, bueno, eh, este espacio lo comparto, lo reboto en casi todo el tiempo con Sofía, ¿no? Entonces, lo que hemos pensado, eh, bueno, ella está haciendo su investigación de doctorado, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos estado pensando es en la producción de algún podcast, ¿no?, que pueda abordar eh, un poco el tema de cómo eh, los pueblos originarios, aquí en la Sierra Norte hay dos pueblos con quien además convivimos cotidianamente, los nahuas, los masehuas y los totonacú. Entonces, nuestra, nuestro acercamiento a, esta, a estos pueblos es más bien eh, tratar de recuperar eh, la narrativa de ellos en... De, de, de cara al, a, a los medios de comunicación. Eh, por ahí andaba Bonnie, qué pena que creo que ya no está ahora, pero él ha sido también una inspiración para nosotros desde el trabajo que hacen de comunicación ahí en la radio de sepan eh, y, y, y, y encontrar, buscar es, esta narrativa es lo que nos ha llevado a establecer un diálogo con diferentes informantes, con diferentes actores de, la, de las comunidades que nos permitan enriquecer nuestra, nuestra mirada y poder eh, concretarlo en un pequeño, una pequeña producción o en algunas pequeñas producciones en donde reflejemos, en donde eh, nos permita eh, interactuar, eh, construir esa narrativa con los actores de en la, man, en la forma en que ven eh, particularmente los medios de comunicación y qué es lo que tendríamos que hacer para alcanzar nuestro, nuestro horizonte de realización que tiene que ver justo con nuestro proyecto comunicativo que animamos aquí en la sierra. ¿no? Es decir, es eh, recuperar la palabra de las comunidades, eh, tener una, una... certeza nunca vamos a tener, pero bueno, por lo menos dar pasos. En que te digan que estás confiado en lo que estamos haciendo, porque no caminamos solos, ¿no? Caminamos con otros actores de muchas comunidades en donde estamos tratando justo de eh, conformar, consolidar grupos de producción radiofónica que puedan en su momento eh, colaborar en nuestro proyecto. Pero lograr eso, pues no solamente implica viajar y sentarte, y, ¿no? Y abrir y estar atentos y abrir tus oídos y tus sentidos a, la, a, a esa comunicación, sino además de, de descubrir, conocer los códigos que tienen las comunidades, ¿no? Son comunidades alejadas, comunidades, comunidades rurales, ¿no? En donde sí se nos presenta un horizonte así bien chido. ¿no? de lo que queremos hacer, de lo que estamos tratando de caminar, eh, así como de manera concreta al trabajo de este seminario, ¿no? en, en qué podemos abonar a nuestra experiencia y a la del resto de los colectivos y de las radios que también, con quien también caminamos, intercambiamos. ¿no? Eso es... Es un poco, ¿no?, lo que les quería comentar, ¿no?, en, en, en, el, en el sentido de que Ileana abre, bueno, abre este, este momento para compartir lo que estamos pensando y haciendo. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Eh, la próxima semana viene Sofía, entonces yo creo que tendré más chance de, de aterrizarlo de, de lo que hemos estado trabajando, ¿sale? Hasta aquí la dejo, gracias. Súper, Rafa, gracias, sí y está súper, o sea, en realidad de eso se trata, ¿no? Que, que, y que incluso, ¿no? El trabajo pues, que de por sí ya tienes allá, ya tienen allá, y la experiencia y todo, pues en la medida en que vamos a ir desarrollando, pues este análisis, ¿no? Como del contexto, de las propuestas, porque, la, bueno, la idea es eso, llegar justo... A, a, como dices, ¿no? Ustedes quieren hacer como este grupo de producción radiofónica, entonces como este ejercicio a través del seminario, pues puede abonar a eso, ¿no? Que vamos a ir trabajando como, pues una serie de dinámicas, de ejercicios que seguramente has llevado a cabo, ¿no? Por tu experiencia, pero que bueno, ahora a la luz de, de estos temas, pues se pueden enriquecer desde ahí, ¿no? Desde este análisis, ¿no? De, las, de lo que hemos visto teóricamente. Entonces sí, está súper, está ¿no? Qué bueno... Eh, y de eso se trata, que entre todos, además con, con este trabajo, desde nuestras experiencias y proyectos, y que a lo mejor es, como dices, es lo que ahora quieren hacer, eh, también en la medida de compartirlo, va a ser súper rico para todos, ¿no? Las experiencias que cada uno logre, que analice, porque como lo vamos a hacer entre todas y todos, ¡guau! Wow, pues eso es súper es este, enriquecedor, ¿no? Y es donde está realmente la carnita, porque algo que, que se me había pasado decir es, es justo ver como la parte práctica de análisis, de entender estas metodologías para llevarlas a cabo a nuestra realidad, ¿no? A, a, a modificar lo que sea necesario, pero eso, ¿no? Cómo realmente conocer nuestras comunidades lo más posible en la medida de nuestras posibilidades, como dices, ¿no? Eh, eh, que a lo mejor son comunidades o como Ayutla, que a lo mejor está lejos, pero que a lo mejor hay forma de tener un acercamiento de la medida de lo posible, más profundo, pero que al final sí si sea a una producción, que pueda aportar ¿no? a las realidades que estamos observando y que estamos viendo ¿no? que no sea este, hay un material que, que, que si bien va a ser un cuestionamiento va a ser fundamentado, va a ser analizado y va a ser además en, en un medio, ¿no? entonces está súper muchas gracias Rafa ¿alguien más quiere compartir? Eh, ¿quién está más? pues creo que, eh, que están todos ¿verdad? los que han a Sí, ¿verdad? Son son todos, creo. Eh, bueno, pues no sé si tienen algún comentario más, alguna duda. Vamos a ir, bueno, les sugiero mucho que vean esos videitos ahí eh, de, de Semelman de Educación Popular que, que ya sé que, bueno, muchos tienen muchas bases y, y que, que por lo mismo, los que ya tienen bases y todo, pues también sea un espacio de compartir para que también podamos aprender ¿no? cosas nuevas y, y de los otros y de las otras. Entonces, este, véanlos eh, para poder después pues, ir, ir tejiendo ¿no? nuestros ejercicios con esta forma de pensamiento, de construcción del pensamiento ¿no? y de conocimiento que es justo, ¿no? Más que vamos a trabajar con gente, gente que además tiene otra lengua, otras realidades, pues tener, ¿no? Como, como algo que sí nos permita lograr, ¿no? En la medida de las posibilidades, tanto de ustedes como de las mismas comunidades, eh, generar algo que, que les sea de utilidad tanto a su proyecto como comunicadores, como a las comunidades con las que estamos. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo para no ya este, alargarnos. Eh, eh, les pido por favor que estén al pendiente de la plataforma. De todos modos les voy a, les vamos a hacer saber quizá por el WhatsApp, pero para las siguientes actividades, eh, para en 15 días, eh, estar al pendiente, ¿no? Como de, de lo que habría que hacer o de lo que vamos a abordar para que estén este, preparados. <ríe> Y bueno, las personas que se integran pues tienen chance como de, de ver tanto el módulo de Gabriel, que es con todo el nombre, y, y lo que hemos visto un poco del taller, eh, durante el taller. Así que bueno, todavía un poco de tiempo para ponerse ahí a, al día. Sobre todo es, es muy importante porque en la medida, ¿no? Como de, de, de, tener, de traer estas reflexiones que hemos tenido a nivel teórico, pues también podamos... Eh, eh, tener mayores, mayores elementos para cuando vemos la realidad, que insisto, no se trata de ir a encontrar esos conceptos en las comunidades, ¿no? esas, esas abstracciones teóricas, se trata justamente de... Y para mí sería súper importante y es súper importante que desde las realidades de la gente, por ejemplo, el tema que yo trabajo es salud, salud colectiva, entonces, cómo desde las realidades de, de, del tema, ¿no? De la salud, de la comunidad donde estoy, podamos generar incluso propuestas mismas que enriquezcan esa teoría, ¿no? Y no al revés, que es eso un poco lo que va a plantear Semelman y, y sobre todo semen ¿no? Que es el que más, más está en este nivel de de, quizá, de, pues no de abstracción, sino justo de este diálogo, ¿no? De cómo, claro, porque él se centra en la investigación social, ¿no? Y por eso dice, bueno, ¿cómo hacer unas investigaciones sociales que realmente sirvan? Incluso él planteaba por ahí, no sé si en estos videos que les pasé, pero decía, bueno, o sea, en 50, en los últimos 50 años, no ha habido ni un solo trabajo en América Latina Social que esté aportando algo, o sea, y esto es... Grave, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciencias sociales también están optadas, también están, ¿no? Viven en una jerarquía, viven en una imposición. Entonces es muy importante cómo desde lo que hacemos darle ese valor y, y plantearlo, ¿no? Y si es para el bien común, comunitario donde estamos, pues qué mejor. De eso se trata, de hecho. Bueno, Tona, no sé si quieres Pero... decir algo. Lulu. las demás? I pues entonces eh, finalizaríamos eh, con esto, esta sesión, y nada más para eh, llevarnos, tener claro para la siguiente sesión, pues hay que ver los videos que ya mandaste, que acabas de mencionar. ¿Habrá alguna otra eh, cosa que nos puedas adelantar que tengamos que hacer para dentro de 15 días? O sea, ¿cuál sería nuestra, nuestra tarea para dentro de 15 días, además de los links que ya dijiste que tenemos que terminar de ver? Recordar esto a los demás, digo, los, los que ahora están, pues ya lo, ya lo están mirando, ¿no? Pero la idea es, va a ser como que juntarnos, trabajar en ejercicios y quizá ya después ir, ¿no? Porque obvio que nosotros pues vamos a hacer ejercicios, pero mmm, tenemos que trabajar, por ejemplo, en equipo o ir a la comunidad entonces la única que sería para las siguientes además de sí tratar de ver los videos y tener como pues los principios no en los que vamos a partir que es lo más importante no insisto porque metodológicamente eh, es muy este eso no son recetas no tenemos que hacer adaptaciones a cómo está el lugar a conocerlo pero tenemos que tener claro como esos principios de para qué no para qué queremos y, y por eso es muy importante ver los planteamientos filosóficos, teóricos, este, políticos, sociales de las propuestas. Pero lo que va a hacer, que, que le voy a pedir a Tona que suba eso, ¿no? son, como elegir ya, como delimitar un poco el tema y el lugar para empezar a trabajar con ello. Eso es por ahora, ¿no? Y, y insisto, vean eso, porque vamos a estar, y, y en mi caso tratando como eso, ¿no? Pues de, de tomar estas metodologías. De enriquecerlas y en la medida en que todos las tengamos presentes o los principios, pues vamos a poder ir eh, pues construyendo nuestro propio como ejercicio, ¿no? Y, con, y compartiendo con los demás. Eso va a ser para no saturar ni nada, pues vamos a ir trabajando en las sesiones eso y ya a partir de ahí, pues ya dejar como, como actividades en base ya a sus ejercicios. Ah, entonces terminamos de ver los videos, los links para tener todo esa. Este... Eh, el, el contenido, ¿no? la metodología y elegir tema y lugar que vamos a elegir para la investigación. ¿no? Pues no sí, sé si sí, alguien sí, más sí. tenga alguna duda o algo que aportar, pues yo creo que ya estaríamos... ¿Puedo, muy... Puedo, este, este ahora con, con Iliana pues definir ahí como, como, un, como un mensajito para mandarles estos días para que les ayude como guía para, para empezar a pensar en sus ejercicios. Esto, esto mismo que se dijo para mandárselos en la semana por WhatsApp. Sí. sí, sí. Sí, claro, lo digo ya para no entretener a los presentes más ah, cansados. Claro, sí. eso ya lo vamos armando. Por eso decía por WhatsApp o por ahí en la plataforma, les avisamos cuando esté un poco ya este, pues el detalle ¿no? de esto que estamos haciendo. Pues bueno, entonces, pues les agradezco. Si ya no alguien más quiere, tener algún, tiene alguna duda, pues agradecerles a, a quienes estuvieron hoy. La verdad es que aunque fuimos poquitos, pero estuvo bien rico y bien interesante y ya siento que se empezaron a dibujar más con, con claridad cada quien hacia dónde puede ir llevando su, su investigación, ¿no? Eso fue, creo que un pasito adelante muy interesante. Pues, pues ya, les bueno, pues, agradezco. Hasta el jueves. Nos gracias, muchas gracias. gracias. Nos vemos en el próximo encuentro.